¿sabes qué es una ciudad en 15 minutos? Este concepto, acuñado por Carlos Moreno, director científico y catedrático de Emprendimiento, Territorio e Innovación de la Universidad Sorbona de París, se refiere a esa ciudad que le ofrece a los ciudadanos la satisfacción de sus necesidades básicas urbanas, con mayor cercanía, menos estrés y menor tiempo desperdiciado en el transporte. Es decir, pretende que las personas puedan tener acceso a la educación, a la vivienda, el empleo, la salud y la alimentación en un radio de acceso de un cuarto de hora, bien sea en bicicleta o caminando. Entre tantos beneficios, podemos destacar la cercanía urbana y rural, los tiempos cortos en transporte, el acceso rápido a bienestar y ocio, educación, trabajo, centros comerciales, entre otros, un incremento en la calidad de vida, reducción de los índices de contaminación, reutilización y resignificación de espacios abandonados, fomentar el acceso a negocios locales, mejorar el sentido de pertenencia por su ciudad, priorizar el peatón y el ciclista y el empoderamiento de la ciudadanía.